decir que nos vamos a encontrar también con este mundo de la niñez, la infancia y antes vamos a saludar y como siempre agradecer enormemente a cada entrevistado que se suma de la A a la Z y aún más cuando se hace el tiempo de acercarse hasta los estudios del Ver TV y recibimos en esta oportunidad a Victoria Conte, psicopedagoga benadense. Gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿no? Muchas Mucho gracias gusto. a ustedes por, por la invitación. Y en este caso vamos a desplegar una charla que nos permite o nos lleva hacia un mundo de cuestiones... Y en primer lugar, preguntarte, ¿hace cuánto que ejerces la psicopedagogía? Eh, uy, ya perdí la cuenta. <risa> y me recibí en el 2005, así Ajá. que desde ese entonces eh, fui buceando ahí por distintas ramas eh, de la psicopedagogía y bueno, hasta llegar a, a hoy en día. Pero bueno, desde consultorios, trabajé mucho en el área de discapacidad también, lo mm. que era integración laboral, estimulación temprana después bueno en la empresa de mi familia en la parte de recursos humanos también aportando desde lo que sabía y así llegando hasta hasta lo que estoy haciendo hoy ¿Y qué estás haciendo es hoy? Salido, ¿De qué se un... trata? A modo de resumen porque vamos a ir desglosándolo sí. seguramente porque impactás desde muchos lugares y aportás desde muchos lugares eh, Bueno, hoy en día eh, ya hace unos cinco años tengo una librería infantil que se llama Perinola eh, que eh, si bien o sea es una librería infantil pero trata de eh, tiene una orientación específica sobre infancia tratamos que los libros que ofrecemos desde Perinola estén como curados desde cierto lugar, cuidados ligados a eh, las emociones al trato respetuoso de las infancias que, claro. que sirvan un poco a las familias como herramientas para atravesar diferentes situaciones uh -huh. eh, así que bueno eh, desde ese lado que, que, bueno, lleva su buen tiempo. Eh, y después también junto con otra colega, con Leticia Merdi, tenemos el Jardín Maternal Crecer. Eh, así que bueno, ahí también, abocadas a, a la primera infancia, a capacitarnos a buscar nuevas propuestas, a planificar los proyectos. Así que bueno, con todo eso, con mi familia y demás, ya es más que suficiente. Y estás abocada a la primera infancia. ¿Qué te llevó a irte a la parte infantil no y con los niños más pequeños? que creería yo no debe ser tan simple quizás? <risa> el tema de la comunicación y cómo poder este, nutrirlos bueno de, de todo esto hermoso que, que estás que realizas eh, Bueno, ya desde hará unos 15 años más o menos hicimos el posgrado en estimulación temprana porque justamente uh -huh. era algo que que nos interesaba a las dos, eh, y bueno, desde ahí yo creo que, que la primera infancia, los tres primeros años de vida son claves en la vida de una persona, uh -huh. que todo el desarrollo, toda la estimulación que se recibe en esos años son fundamentales para, para el desarrollo emocional, cognitivo y demás de, de, del resto de su vida. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es un periodo que que me atrae, que me divierte un montón, porque nada, las ocurrencias, las, las aventuras, las travesuras que se dan también en el jardín, eh, es, es algo que, está, que, que nos divierte un montón. Eh, y después, bueno, esto que les decía, por ahí detectar ciertas cuestiones a tiempo, de poder hacer las derivaciones pertinentes, entonces eh, nos, nos gusta por eso, por ese lado. Claro. Y en este caso imagino que como en todo los conceptos o el abordaje desde las diferentes profesiones van variando quizás o desde la interpretación que se hace para poder posteriormente abordar a ese sujeto, que en este caso ustedes se han enfocado, como bien describías, en los niños, en las infancias... Uh -huh. ¿Actualmente a qué se le tiene que prestar atención? ¿O ha ido cambiándose? O el ser humano sí, sigue teniendo casi las mismas características, pero hay factores tal vez internos, externos, que van cambiando también como proceso de la sociedad y de la comunidad. Sí, sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que el paradigma de infancia, el concepto uh -huh. de infancia eh, cambió mucho, ha ido evolucionando. Eh, antes, digamos, la infancia era como algo que no se tenía en cuenta, que la educación empezaba recién, como que el jardín era como que iban a jugar y a entretenerse y la educación formal a partir de los seis años era como más lo importante y más el, el adulto el que trabaja, claro. digamos. Eh, y ahora, bueno, ya hace varios años eh, la, la infancia tomó, cobró otro valor por esto que decía recién, porque sabemos que desde la infancia se sientan las bases para el adulto que esa persona va a ser. Eh, y bueno, creo que también considerar a los niños como personas uh -huh. justamente eh, conlleva un trato respetuoso con ellos, eh, hay ciertas eh, limitaciones en el trato que, que se han ido modificando y que me parece que está, que está bueno y que es por algo que, que también trabajo por ahí con talleres para padres o con docentes, eh, de tener una mirada no digo permisiva, pero sí de, de límites con, con respeto hacia los niños, uh -huh. eh, porque bueno, porque sienten, porque es necesario validar lo que sienten, lo que piensan, claro. así que bueno. O sea que podemos decir que ha cambiado un poco lo que fue por ejemplo, digo yo no, en el saber popular, la psicología en la niñez, donde antes, claro, como éramos niños, así no, no, punto y no, y ni siquiera te decían ni una respuesta, ni te querían escuchar. Sí. Eso hoy, entonces, con todas tus prácticas, eh, fue cambiando, se fue sí. modificando. Sí, sí, sí, totalmente. Eh, que yo siempre digo, por ahí, cuando hacemos los talleres a padres, que a veces nos cuesta, a los padres más de mi generación, no tanto por ahí lado de ustedes, que son más jóvenes, eh, porque nosotros no tuvimos educación emocional, o sea, porque claro. era lo que decían los adultos y punto. Claro. No Esa había el padre, por ejemplo, claro. como muy presente. Eh, o el maestro y punto. Uh -huh. Y lo que vos pienses o sientas o quieras, o sea. no importaba. O sea, no, no porque nuestros padres no hayan querido, porque era así socialmente. Eh, entonces hoy cuando nosotros queremos educar emocionalmente a nuestros hijos, a veces se nos complica porque no tenemos ni siquiera lenguaje emocional o herramientas. Entonces, bueno, es como todo un trabajo que, que y, hay que realizar. Claro. Y ya que hablas, ¿qué sería la educación emocional para la mm. primera infancia? Eh, bueno, justamente es eh, enseñarles a, primero, a ponerle nombre a lo que sienten, a identificar qué es lo que sienten, eh, para después actuar en consecuencia de eso y tratar de gestionar eso que sintieron. Porque, bueno, no es lo mismo si tengo miedo que si estoy enojado, por ejemplo, entonces... Eh, después lo que yo pueda hacer con eso va a ser distinto. Entonces, es aprender a, a ponerle nombre, identificarlo, a manejarlo, de acuerdo a la edad que tenga cada uno, ¿no? Si bien eh, a las posibilidades también a veces no es una cuestión de, de querer, sino de uh -huh. posibilidades reales de su cerebro que todavía no puede manejar eso. Uh -huh. eh, y después, bueno, aprender a tomar decisiones de manera asertiva, a tener relaciones y vínculos con los demás de manera asertiva, o sea, respetando al otro, pero haciéndome valer a mí también, uh -huh. eh, un, un poco por ahí va la educación emocional. Y hoy hacías mención allí, solo pusimos un aspecto de tu desempeño laboral que tiene que ver con Perinola, que es esta uh -huh. tienda de aprendizaje, tienda también de libros, una librería. ¿Qué ofreces en esta librería? ¿Seleccionás a determinados escritores? ¿También tomás protagonismo desde este lado? Eh, sí, por un lado eh, seleccionamos lecturas, como les decía recién, que por ahí no van tanto a lo, a lo comercial, sino que tienen que ver con contenido específico, eh, que puede tener que ver con emociones o, o quizás es lectura por placer, pero que tenga una mirada que no subestime a la infancia. Digamos. Claro. Uh -huh. eh, y bueno, y por otro lado, como yo siempre digo, el mundo de la literatura cuando te atrapa ya no te deja salir. Eh, esta misma, eh, mi misma maternidad, esto mismo que yo me fui capacitando para capacitar a otros eh, y el mundo de los libros me hicieron como llevar todo eso a un proyecto que fue escribir mis propios libros, eh, siempre la escritura fue como el medio que yo elegía para para entenderme, para, no sé, desde escribir un diario o escribir, si te tenía que decir algo capaz prefería escribirte una carta porque es como que me ayuda a ordenarme a mí. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, es como que todo eso lo, lo fui llevando a, a historias, a cuentos, eh, tuve la suerte de cruzarme con ilustradores, <risa> es a mi familia, eh, que, que supieron darle vida a esos personajes, entonces, bueno, bueno, eh, mi idea era justamente eso, que llegue a otras familias y que les sirva a otras familias claro. también. Hablaste de escribir libros. ¿Cuántos libros? ¿Cómo se llaman? Eh, actualmente publicados tengo tres, que es La Calma de León, que fue el primero, que es como nuestro... Tesorito. De ¿Qué trata este primero? Por favor, yo quiero, porque eh, eh, hablábamos antes de hacer la entrevista de Salir al Aire, que quizás como adultas que somos también, nos encanta eh, ver películas infantiles, en mi caso y en el caso de ella también. Y yo aprovecho por ahí con mis sobrinos y demás y es sí. como la excusa perfecta. Yo no, Solari, sin excusa. <risa> Lo reconozco. Claro. Y yo también reconozco, sí, que, que me encanta. Entonces, eh, contarnos bien cómo fue o de qué trata cada libro. Eh, bueno, La calma de León, justamente sobre el enojo. Eh, es como una, una ayuda para toda la familia pero bueno, es León, es un nene que se enojaba muy seguido eh, y ahí describe situaciones que se tiene que ir de la plaza cuando se tiene que ir a bañar, nada, las situaciones típicas de una familia y bueno, un día su mamá le explica qué nos pasa cuando nos enojamos que cuando estamos enojados nuestro cerebro es como que se alborota y no puede pensar con claridad situaciones para eso que lo hizo enojarse tal cual entonces le enseña como herramientas para volver a la calma. Eh, que bueno, yo siempre digo, volver a la calma no es el fin, es como el principio. Bueno, me calmo y ahora sí pienso cómo voy a resolver esto. Claro. Eh, entonces, bueno, ese es el primero. El segundo es el desafío de León, eh, que en este caso León está con el abuelo eh, y a él le encantaría andar en bicicleta. Eh, los ve en el velódromo pasar y le encantaría, pero no se anima, le regalan la bici y como que no, no, primero no le gusta saber nada, no quiere saber nada y después empieza a intentar eh, y obviamente se cae porque en todos los aprendizajes primero nos caemos. Eh, y bueno, ahí está la figura del abuelo que eh, lo guía un poco en ver que todos los aprendizajes son un proceso, que todos los inventos conllevaron previamente un montón de fallas y de errores hasta dar con la correcta, que las cosas no, no son de un día para el otro, que hay que seguir intentando. Eh, y le da ahí como un truco, como un amuleto, que, que está en el libro que lo podés recortar y armar, que son como cuatro preguntas de qué es lo que no me sale todavía, claro. qué sí me sale, entonces cómo yo puedo pasar de eso que sí me sale a lo que quiero lograr. Claro. Y bueno. ¿Y qué te llevó a escribir esto? Ya quiero que me cuentes el tercero, de todas maneras, pero frenando acá. ¿Qué te llevó o, o, o por qué decidiste escribir ya estos dos libros, obviamente con un aprendizaje absoluto, tanto sea para el adulto que se lo lee, sí. para el niño que, que escucha con esa atención? ¿Qué hizo desencadenar, eh, por ejemplo, con el tema de la bici o en el anterior el enojo, que nos calmemos y a través sí. de la calma poder arrancar, digamos, a, a solucionar? Eh... Creo que me llevó mi maternidad y específicamente mi hijo que hoy ya es grande, tiene 14. Uh -huh. Igual se sigue enojando y se sigue frustrando, pero eh, me hubiera gustado leerlo cuando él era chiquito y yo poder actuar de manera diferente. Sí. Por ahí, no sé, yo lo llevaba a fútbol y él se enojaba y revoleaba las cosas y uh -huh. se iba afuera y yo una vez lo consolaba, otra vez me enojaba yo peor, otra vez claro. le decía no venimos más. otra Entonces, sí. como que fui desfilando por un montón de técnicas y estaba como que no, no, no sabía por dónde ir. claro, claro. Eh, Entonces, como que creo que fue eso, que cuando encontré herramientas que con la más chiquita <risa> me funcionaron, digo, no, esto lo, lo tengo que hacer visible hacia otros. Claro. Tal cual. Eh, y bueno por ahí mi mamá siempre dice no es solo para niños dice porque mis amigas deberían leerlo ¿no? <risa> porque nosotros muchas veces que con directv que con los dos controles no podemos y nos rendimos y no qué sé qué bueno. no hay que intentarlo total qué buen paralelismo sí, sí, sí, qué sí Mirá vos. así que bueno y el de la bici cómo surgió y el de la bici lo mismo en realidad bueno a mí me enseñó mi abuelo a andar eh, uh -huh. y, y por eso fue que lo que lo traje eh, pero bueno, es como algo que a mí me cuesta y que indudablemente a mis hijos también que es esto de equivocarse y volver a intentar o por ahí de si no sé que me va a salir bien, prefiero no hacerlo para no fallar en el claro. medio, como esa Igualmente, autoexigencia. la frustración que no está mal, me parece que la frustración en, en el niño, sí. me parece que es bastante saludable para después el adulto que te puedas convertir, obviamente tratándolo desde la mejor manera y como debe de ser, porque por ahí sí. también es un problema el no dejar frustrar al hijo, me imagino. Sí, sí, sí, lo que pasa es que hoy en día socialmente el error no tiene mucho lugar. Claro. Es como no sé, desde te tropezás en la vereda y mirás a ver si te vio alguien porque ya sí. te da vergüenza, a en, en la vez escuela, de a reírte de claro, vos, en la escuela tenés un error y es penalizado con no. una baja nota. Eh, no, o con una dirección, o con el rincón, o con cosas que todavía suceden. Mm. Entonces, es como que la, socialmente el error por ahí, no sé, si pones un negocio y no te va bien, también, también es un fracaso en vez de un intento que tuviste uh -huh. o una aventura que tuviste. Entonces, bueno, sí. eh, creo que, que en el libro hay un, en una parte aparece así como un graffiti que dice los errores son magníficas oportunidades de aprendizaje. Totalmente. Y ese es el espíritu del libro, como decir, bueno, es aprender, no se puede aprender sin equivocarse. Uh -huh. Pero bueno, a veces pareciera que, que está mal y en realidad no. Uh -huh. Y ahora sí llegamos al por ahora, tercer y último libro que, que has escrito y que has lanzado sí. también. El poder de los abrazos. Uh -huh. eh, en realidad, bueno, también lo, lo había escrito hace un montón, eh, como una reflexión mía eh, de... de de nada, de cómo a veces el abrazo te, te afloja, te distiende. Si estás contento, se, se comparte. Si estás triste, la, muchas veces las palabras sobran y el abrazo te contiene. Dicen que es la forma más directa quizás de, de coincidir o de conectar porque los sí. dos corazones se van a como a rozar de una forma más cercana. Sí, ni las hablar. Dos almas, corazones, como quieran llamarlo. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, eh, yo con mi hija más chica, eh, cuando ella estaba por ahí enojada o en medio de un berrinche y si yo le decía, necesito un abrazo y ella venía y me abrazaba, es como que ya se calmaba, o sea, digo, bueno, hasta cuando estás enojado el abrazo funciona. te funciona eh, y bueno, sí lo había escrito y después cuando fue todo lo de la pandemia eh, los primeros meses a mí me me, me, me me afectaron porque estar lejos, nosotros somos como todos muy familiares y no poder estar en contacto con mis hermanos, mis sobrinos, mis papás. Y bueno, y me acordé de ese texto y ahí empecé a trabajar con el ilustrador y a convertirlo en un libro. Y bueno, después de la pandemia salió como, como un cuento. Uh -huh. Y en este caso, el equipo te, que te acompaña para la edición, el armado, la revisión, ¿es de acá de Venado Tuerto? ¿Te contactás con personas de otros lados? Eh, no, es de acá. Eh, la... <risa> Nosotros, en realidad, estos estos tres libros no tenían editorial. Uh -huh. Entonces, bueno, fueron autopublicaciones. Eh, pero bueno, la diseñadora es Berenice eh, Smithendorf, uh -huh. que es de acá de Venado. Y bueno, eh, yo arrogo el texto, el ilustrador las imágenes, y ella es como que une todo y arma el archivo que después sale a imprenta. Uh -huh. eh, y bueno, después sí, tengo suerte que... Eh, la, la persona que distribuye el libro, que es una librería de Buenos Aires, Abrazando Cuentos, que es esa que se veía en las fotos, que es la que está en la feria del libro actualmente, y es donde están los libros. Eh, ellos, la verdad, que se, se mueven un montón. Nos escribe gente de Salta, de Ushuaia, de Bariloche, de Mar del Plata. De, de, o sea, como que lo tienen en todos lados al libro, así que nos da una mano inmensa. Le debemos todo. Sí. Victoria, ¿y en este caso ya hay algún fragmento de tu experiencia, de tu vida que estés plasmando, escribiendo, haciendo algún bosquejo para que luego otras personas también puedan acceder y aprender, sentirse contenidas, encontrar una herramienta allí para lo que acá cuál cual género. ¿Pero estás realizando proyectando realizar algún nuevo libro? Eh, sí, eh, estamos haciendo dos libros para la editorial Catapulta junto con Polly Boyle, que es la ilustradora de de la calma de León, que tienen que ver con valores, eh, para otra editorial que es Penguin junto con Aldo tonelli que es el ilustrador del poder de los abrazos, estamos haciendo el poder de las miradas. Y bueno, ya hay otro más de León que está esperando ahí, ya está escrito, pero bueno, es como el tiempo del ilustrador es un montón, claro, porque bien. bueno, yo siempre digo, son obras de arte directamente lo que hace Poli claro. con sus ilustraciones. Eh, con sus acuarelas y demás, le lleva un montón de tiempo y bueno, primero teníamos que cumplir con el compromiso de la editorial y una vez que eso esté, quizás podamos seguir con la nueva historia de León, que va a tener que ver más con, con las amistades y cuando surgen problemas entre amigos. Y, interesante. Y bueno, sí, sí, sí. Recién hablaste de los tiempos del Ilustrador. Los tiempos del escritor, en tu caso, de la escritora, ¿cómo es? Más allá de que ya nos comentaste cómo fueron las escrituras de los primeros libros, que las fuiste descubriendo a través del tiempo. Pero, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo relativamente te lleva eh, buscar en los detalles, imaginarte la, la, la, la, el escenario, hacia quién, a, eh, qué, qué, qué dejar como este aprendizaje? ¿Cómo sería toda esa parte escritora, escritora de eh, Bueno, a mí es como... Me lleva, eh, yo escribo algunos días, voy poniendo ideas, después lo dejo descansar, vuelvo a los 3, 4, 5 días, vuelvo otra vez, a veces me quedo pensando, me mando notas de voz a mí misma mientras manejo, mientras hago esto, lo otro, como para no olvidarme, si me voy a dormir, prendo la luz, vuelvo, escribo, sigo durmiendo, es como que es un trabajo así como continuo. Eh, o por ahí, no sé, el otro día llevé a mis hijas al circo y estaba en el circo y decía ay que no se me olvide esto, que no se me olvide esto, porque por ahí detalles o cosas te despiertan esas ideas. Eh, a mí aprender de otros escritores, escucharlos, hay podcasts, eh, cursos me sirve un montón eh, sobre, sobre eso, sobre cómo estar atento al, a todo lo que pasa a tu alrededor, que es lo que después están los libros. Eh, así que bueno, sí. Fue distinto cuando tuve que escribir para otros que me, me pidieron una historia específica sobre un tema. Claro. Ahí me costó más. Claro. Sí. Porque bueno, había una editora que corregía, que marcaba. Y que y te ahí habían fue... marcado también una idea puntual. Sí. Este... sí, sí sí ahí me costó más. pero bueno Y desde la psicopedagogía te orientaste quizás con la temática hacia esto que nos describís. Ahora, el tema de la escritura y las herramientas en sí, la, la contextualización, más allá de la fluidez en la creatividad, en las ideas tiene que tener finalmente una contextualización, porque es así, es así. ¿También fue autodidacta? ¿Se fue dando? ¿Hiciste algo al respecto para poder formalizar tu aprendizaje? Eh, un poco y un poco. Eh, creo que sí que fue autodidacta, de, uh -huh. de escribir siempre, uh -huh. eh, ya sea en posteos o en reflexiones, y demás. siempre me gustó escribir. Uh -huh. Eh, pero bueno, después, como les decía recién, me gusta, siempre que puedo algún curso mm. o algo de eso, también eh, lo hago. Eh, todo esto de la virtualidad mm. beneficia un montón, sí. porque antes no hubiera podido participar de, de todo lo que hago ahora. Eh, y está buenísimo. Eh, así que sí, creo que también ser lectora como que te beneficia, porque vas claro. incorporando por ahí. Y hablando de leer... Sí. <risas> Hablando de literatura, autor, libros favoritos que vos decís, estos me encantan, voy por esta línea. Eh, a mí, para leer, me gustan mucho las novelas como más romanticonas y por ahí si sí están como contextualizadas en algún contexto sí. histórico o algo de eso, o alguna situación como real, uh -huh. eh, me encanta. Claro. Eh, sé, o en la época argentina del 1800, o la guerra española de no sé qué, uh -huh. eh, bueno ahora está, es, el que estoy leyendo ahora es, es medio fuerte, ves en Afganistán, Kabul claro. y cuando se desató toda la guerra, entonces bueno como que eh, me gusta eso, me gusta la historia, me gusta el, que, que termine bien, uh -huh. pero también de paso como ir aprendiendo un poco. Y en este caso, Perinola, que podríamos decir que engloba gran parte de toda tu actividad, ¿qué estructuración tiene? ¿Está físicamente en algún espacio aquí en Venado Tuerto? Por supuesto presente en la Aldea Global. Sí, eh, tenemos una cuenta de Instagram que es Perinola Tienda, la página web por la que vendemos a, que es perinola.com.ar, que vendemos a, a todo el país. Eh, y sí tenemos un, un, un local chiquito uh -huh. que es New Saingo 138 que ahí sí estamos todas las mañanas y, bueno, ahí pueden ir y acercarse, ver. Eh, después tenemos un club de libros, que también hay, hay varias personas que, que se van sumando. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona la propuesta de Perinola con el club de libros? Eh, todos nosotros los suscriptores se pueden suscribir por tres o por seis meses uh -huh. y todos los meses le mandamos dos libros de acuerdo a la edad de los lectores uh -huh. Eh, o por ahí a veces son docentes y nos dicen, estoy en sala de cinco para, ta para esa edad. Claro. Entonces, bueno, les, les mandamos. Eh, y bueno, es de los libros como del estilo de los que tenemos nosotros. Claro. claro. Así que, sí, ¿Brin también. ¿Brindan algún tipo de taller en, con respecto a Perinola? Eh, sí, por ejemplo, ahora, este año estoy haciendo todos los meses de manera virtual eh, por ejemplo, el, este jueves tenemos la educación emocional a través de los cuentos, Mira. de manera virtual. Eh, si no, el mes que viene uno de autoestima para, para padres, cómo desarrollar la autoestima de sus hijos. Uh -huh. El mes anterior creo que fue eh, cómo acompañar la, la lucha en las tareas escolares, en casa, algo así, como tratamos sí. de ir haciendo así. Eh, y si no, bueno, a veces también de algunas bibliotecas y eso, por ahí nos llaman y, y vamos y hacemos algún taller. Claro. ¿Y cómo puedo acceder? ¿Eh, ¿A través de la virtualidad o me acerco directamente a Perinola como para yo eh, saber todos los talleres que, que siempre están? Está muy activa Perinola. <risa> Soy bastante inquieta. Eh, sí, ahí mismo en el Instagram, en Bien. la página, ahí está todo publicado. Y por otro lado, también, porque justo nos sucedía en la coordinación de la nota, otra de nuestras compañeras de trabajo del canal, que le mandamos un saludo a Fiore, no, coincidíamos en el día que te convocábamos, se ve que las energías estaban para que te tengamos por estos días en el Ver TV, y ella también nos contaba que tiene a su pequeña niña, Lu que le mandamos un beso a esa niña hermosa, que va a tu jardín también. Sí. O sea, También desempeñás desde eso. ¿Cómo se llama este jardín? ¿Y desde dónde enfocás también el aprendizaje? Porque imagino que será diferente quizás a otros ámbitos educativos del mismo nivel. El Jardín Crecer, eh, nosotros lo tenemos junto con Leticia Meardi lo tenemos desde el 2020. Eh, y bueno, en el jardín justamente lo enfocamos desde la educación emocional, la crianza respetuosa trabajamos el aprendizaje a través de proyectos, eh, buscamos generar situaciones de aprendizaje reales, experiencias uh -huh. reales, eh, pero más que nada como prestando atención a esto, a los vínculos sociales, a la manera por ahí de enseñarles cómo vincularse entre ellos y demás, o sea teniendo en cuenta, como les decía recién, son chicos entre 1 y 3, 4 años. Claro. Eh, como nosotros le decimos a los papás, algunos se puede ir mordido, alguno, o sea, porque son cosas que a esa edad pasan, pero bueno, es cómo manejamos nosotros ahí después eh, esos Bien. vínculos. Y por otro lado, preguntarte, porque son las imágenes que, que íbamos viendo pilas y pilas de libros, en el marco de lo que está haciendo la feria del libro, ¿estuviste ahí también? ¿Cómo se dio sí. la, la participación? ¿Es la primera vez? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, no, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, estuvimos en el stand de Abrazando Cuentos eh, junto con el ilustrador del Poder de los Abrazos. Eh, hicimos ahí una actividad con los chicos que se habían acercado, la lectura del cuento, después charlamos ahí, trabajamos con unas tarjetas sobre los abrazos y demás. Y después el ilustrador llevó una, una ilustración así gigante, un mural que faltaba terminar, él se puso a terminarlo y los chicos lo completaron. Eh, así que bueno, estuvo buenísimo porque en el medio también nada, conocimos a los lectores, firmamos libros, eh, la, las palabras de la gente siempre son, son re lindas, así que nos quedamos con eso. ¿Algo más que te quede de este mundo? No, y lo que sí, bueno, sí, <ríe> con respecto a esto que vos decías, ¿cómo fue esa devolución de la gente? Porque creo yo que uno cuando escribe se imagina algo, pero siempre es la interpretación del otro. Eh, recién acabas de decir que ha sido muy bueno, pero eh, sí. ¿con qué te, con qué sensación te quedaste? Eh, primero, que siempre decimos con Poli, por ejemplo, de La Calma de León, nunca, a ver, le tuvimos fe, pero... La primera tirada de libros que hicimos fue de 300 ejemplares sí. y ya creo que superamos los 40.000. ¡Wow! O sea, nunca creímos, nunca creímos que... O sea, ojalá le fuera bien, pero nunca creímos que tanto. ¡Claro! Eh, y después nos llegan un montón de mensajes de mamás, de mm. maestras, fotos de chicos eh, respirando como respira León, el mm. rincón de la calma en el jardín como tiene León... Eh, no sé, de, de nenes que le cuentan a sus papás cómo tienen que hacer para calmarse o que ya se saben fragmentos del libro de memoria de tanto que lo leen y bueno, para nosotros es como Una no no lo podemos creer sí, sí. tal cual, sí, sí. qué lindo felicitaciones y Gracias. en este caso a través de los libros muchas veces quizás ese niño si bien ustedes van adaptando las producciones o sugerencias o la entrega a través del club de libros basándose en las características de ese niño en sus habilidades en la condición de la edad pero muchas veces tiene que interferir primeramente un adulto para que ese niño comience a sumergirse en ese mundo. Uh -huh. Ahí hablamos de un acercamiento que se da, por supuesto, por interés y ojalá que le sigan leyendo <risa> libros a sus hijos, pero también... ¿Hay cierta necesidad de que el adulto debería acercarse a las cuestiones infantiles por algún motivo como sujeto en sí, más allá de ese acercamiento que tiene, que está dado por su hijo y porque claro. presta atención a estas cuestiones que enriquecen y que lo sigan haciendo? Pero en este sentido, ¿tendríamos, por más que no tenemos niño cerca o nada que nos lo presente directamente, ni por la vida personal ni por lo laboral, que acercarnos por algún motivo a esa niñez sí o sí? Eh, bueno, yo soy como ustedes. A mí me, me gusta. A mí si sí me das a elegir entre un infantil y una película X, elijo el infantil seguro. Eh, creo que, que el infantil o el mundo infantil tiene... Eh, esa inocencia, esa capacidad de asombro, uh -huh. la sorpresa, la, la alegría con, con la que se toman la mayoría de las cosas, la simpleza por ahí, de uh -huh. a veces nosotros como adultos nos hacemos un mundo por algo, ¿cómo le digo, cómo le hago? Cómo le Y ellos como, bueno, sí, ah, ah, bueno, sí, como se lo toman así simple eh, y está bueno mantenerse cerca de ese mundo para para seguir teniendo todo eso que, que está bueno que no se pierda, porque eh, es como dicen, ¿no? los, los chicos no es que son creativos, más creativos que el adulto, es que la adultez va matando esa creatividad del niño, entonces Bien. está bueno mantenerse un poco. Bien, bueno, te agradecemos enormemente por todo este tiempo, por toda esta charla. Seguro quedan muchos aspectos para repasar que en algún próximo encuentro volveremos a repreguntar, a descubrir y a seguir sumergiéndonos en este mundo de Victoria Conte a través de Perinola, también a través del Jardín Crecer. Así que los invitamos a ustedes a que puedan entrar en su página de Instagram Perinola Tienda de Aprendizaje, si no me confundo. Perinola-tienda. Perfecto, Perinola-tienda. Así que o Victoria Conte, se pueden contactar con ella y también empezar a indagar sobre este mundo y fundamentalmente una propuesta a través de la lectura de una venadense, que eso me parece que es aún más valioso, sin desmerecer, por supuesto, a esas escrituras que llegan para niños a nivel nacional, internacional y demás. Así que gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y así pasa...